Drupal Camp es un evento donde tanto usuarios y expertos en tecnología comparten ideas y experiencias a la comunidad de desarrolladores, diseñadores, analistas de marketing y usuarios en general. El evento se centra en Drupal, pero sin dejar de lado charlas sobre tecnologías emergentes, integraciones y soluciones de empleadas en casos reales. Se exponen temas desde soluciones empresariales hasta experiencias de trabajo. Conoce a empresas y personas que trabajan en el mercado nacional e internacional y contáctate con los expertos o potenciales talentos del mañana. Drupal Camp, una comunidad creciente usando un software líder en el mercado. Asiste al Drupal Camp 2017 que se realizará el 12 al 14 de octubre en la Universidad San Francisco.